¿Te gusta comer arroz? Claro que sí. Mi favorito es el arroz integral. Disculpe, mi nombre es Ana. ¿Estoy en la lista? Un momento, por favor. Mmm... Sí, aquí está. Puede entrar. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, tanto tiempo sin verte. Yo estoy bien, ¿y tú? Bien, permítame presentarte a mi novia. Su nombre es Jennifer. Es un gusto conocerte, Jennifer. Mucho gusto conocerte también. Hola, mi nombre es Carlos. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, Carlos. Me llamo Ana. El gusto es mío. ¿Qué desayunaste hoy? Desayuné aguacate con queso y frijoles fritos. ¿Qué comes en el desayuno normalmente? Un huevo y una tortilla de maíz. Me gustaría comerme una hamburguesa de res doble con papas fritas. Qué rico. Estás comiendo pescado frito con arroz y ensalada. ¿Qué prefieres? ¿Filete de pollo o filete de res? Creo que comeré pollo mejor. ¿Tenemos queso en casa? No, solo tenemos leche y mantequilla. Tengo que ir al mercado a comprar berenjenas, apio flor y soya para la dieta que me recomendó el doctor. Me gusta comer vegetales y algunos granos básicos.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 Pero sí se ve rico. Entonces, comamos, que esto se debe enfriar. Tienes razón. Manos a la obra entonces. Tú sabes que el domador se acerca con cuidado a la bestia para no ser maltratado. Te quiero decir algo, pero voy con cuidado. Escucha. Vivir una vida tranquila es lo que uno requiere. Momentos de relax, de estar calmado, sin presiones pero se requiere la defensa constante desde una aparente posición de dulce sujeto aparentemente vas a tratar a la gente con cariñito cuando los tengas que tratar realizando una burla indirecta o insulto azucarado tienes que tratar con amorcito calvita, besitos a las personas con la calamería y el insulto azucarado porque ellas no están bien de salud ellas tienen trastornos graves por obligación tienen que esforzarse mucho para poder vivir. Entonces, lánzale. Hola muñeca, huele rico y tienes una sonrisa linda. La traducción para esto es, chúpame las bolas, mamador, jala bola. Vamos al grano. Si alguien te felicita o halaga, obligatoriamente debes decirle. Igualmente, usted también es una buena persona, una bendición para este universo. Ojo esas personas que te dan mucha felicitación, mucho reconocimiento, mucho estímulo, porque en realidad te están haciendo daño, te están insultando y burlándose de ti. A continuación, de manera simple, te lo explico en detalle, pero por lo pronto aléjate de ellas. Ay Ramoncito o, oh, si eres loco chicuelo. cuando tú le dices un cumplido o un halago a alguien, Realmente lo estás desarmando de cualquier mala intención, y lo pones a pensar en, autosatisfacción o paja mental. Por otra parte le está diciendo de modo inverso, usted es una mierda, chúpeme las bolas. Además, cuando se le da un cumplido a alguien, se está tejiendo una trampa delante de sus pies, se le lanza una trampa cazadora de pendejos. Precisas tirar esa trampa constantemente. Ana Rosa, era ejemplo de esa hipocresía genéricamente, la gente quiere oír, cumplidos como, primero, eres inteligente y habilidoso, de buen ánimo, un encanto de persona, segundo, eres excelente en tu trabajo, me gusta todo lo que haces, tercero, eres una buena persona, y te admiro bastante, cuarto, tienes una actitud positiva contagiosa, quinto, wow, eres muy elegante, gracias por ser como eres. Ahora bien, la mejor forma de actuar ante un cumplido o halago, es devuelve el gesto, quédese callado, ignore y aléjese de esa persona. El efecto que causa el reconocimiento, es bueno para las personas porque empiezan a pensar bajas mentales, pero al igual que los cumplidos y halagos, son confeti y bambalina que buscan poner trampas a las personas radicalmente, el ejemplo es uno solo, dice. Gracias por todo, gracias por todo, gracias por todo, jala bola. Otra cosa. Puedes manipular a alguien lanzando un cumplido así. Te he visto como una persona inteligente, habilidosa, de buen ánimo. Tú vas para allá y vienes rápido, anda y haz. Aquí esperamos por tu regreso. Eres excelente en tu trabajo, me gusta todo lo que haces. 1, 2, 3, 4... 5. Hola muñeca, hueles rico y tienes una sonrisa linda. Ja, ja, ja. Siempre estoy pensando en ti. Hola linda. Qué gusto verte. Eres preciosa y tienes bonitos ojos. Ja, ja, ja. Me haces muy feliz. Mira amargo. Este es un intervalo para cocinar. Cuando suenen L.O.S. tiros. y Y.A. pasaron 10 minutos. Todas estas palabras son mentira. Son una máscara para ocultar una amarga personalidad. Están cargadas de una segunda intención destructiva. Saludos cordiales. Punto esto es un juego delicado. Que requiere destreza. Así vas a dominar. Desde un territorio de calma. Pero la manipulación tendrá un efecto potente. 1, 2, 3, 4, 5 Estas características de personalidad indicadas reflejan una persona zalamera, pero esa zalamería se debe usar con moderación. Pues en realidad busca pisotear a alguien, extrayéndole recursos de cualquier naturaleza o manipulando para que haga tu voluntad. Por eso, usa la técnica del sándwich de azúcar con mierda, así. Diga un halago o algo positivo, luego una orden o crítica, luego otra cosa linda. Algo tipo, oye Butusita, eres inteligente y habilidosa, un encanto de persona, me encanto eso que hiciste, pero podemos mejorarlo incluyéndole un poco más de calma y tranquilidad lo despacio, aplicando vaselina a la hora de clavar, en el otro intento será mejor porque te gusta hacer las cosas bien y mejorar cada vez. Cada momento que paso contigo, es como un lindo sueño hecho realidad. Tú eres mi primer y último pensamiento todos y cada uno de mis días, en ti, he encontrado el amor de mi vida. Me importas, me preocupo por ti, mírate despacio.